Hola qué tal amigos de Tecnoapples, mis duros de las aplicaciones Sean todos bienvenidos a este nuevo año en el cual vamos a traerles las mejores aplicaciones Las aplicaciones que están en tendencia, las nuevas actualizaciones Para que seas el primero en obtenerla Así que te invito a suscribirte a este canal si no lo estás Y activa esa campanita de notificaciones para que nos apoyes y seas el primero Primero en ver nuestros videos, así que en esta vez no será la excepción de traerte una nueva actualización, como lo es WhatsApp Plus en su última versión. Listo, así que te invito a quedarte hasta el final del video para que lo disfrutes y obtengas esa nueva actualización de inmediato. Vámonos con la intro. ok mis amigos una vez descargada desde la descripción del video donde verás un único link para que le empiezas a descargar ok una vez aquí vamos a lo que es archivos y buscamos aquí en la carpeta de descargas o don loa donde vamos a encontrar whatsapp plus en su última versión oh, ok una vez descargada la instalamos yo la voy a cancelar porque la tengo previamente instalada y procedemos a ejecutarla Ok, mis amigos, una vez dentro de la interfaz de WhatsApp Plus En la cual es esta interfaz que viene por defecto Vamos a aplicar los nuevos temas que trajo esta nueva actualización Como este Firefox, como el Apple Logo, como lo que es este que se encuentra acá Muchos, pero muchos temas hermosos o cuales trajo nuevo en esta actuación de aquí en adelante son nuevos amigos vamos a aplicar rápidamente uno por ejemplo este damos un toque y lo primero que hacemos es desbloquearlo enviándolo a cinco grupos o a eh, o contactos listo vamos a lo que es enviar a cinco personas vamos a 2 3 4 y vamos a ubicar rápidamente aquí uno este 5 y enviamos. Y si te das cuenta, automáticamente va a empezar a descargar este tema. El cual está súper genial. Y en la parte muestra una vista previa. Ok, mis amigos. Esperemos que descargue este tema. Mientras descarga, te invito a suscribirte y activar esa campanita de notificaciones. Para que no te pierdas ninguna novedad. Mis amigos, súper increíble. Si te das cuenta, ya empezó lo que es el movimiento en la parte superior de la vista previa. Súper increíble. Puedes eh, dejarlo aquí un rato antes de descargar. Antes de descargar, va darte esta vista previa, el cual está súper increíble. Mis amigos, una vez descargado, damos un toque que se establecer por defecto y va. A aplicarse de inmediato súper súper genial mis amigos me encanta demasiado súper increíble y si entras a una conversación también vas a poder disfrutar lo que es ese tema súper genial mis amigos también contamos con lo que es acá en ajustes lo de privacidad y seguridad con lo cual conocemos como es ocultar última vez deshabilitar el reenvío de etiquetas de de reenvío, ocultar vista de estados eh, antenación de estados antes de mensajes, antivista vista una vez Mostrar clic azul después de responder Aquí tenemos lo que es Ocultar clic azules, ocultar segundos clic, ocultar micrófono, ocultar Escribiendo para los contactos O los grupos si lo quieres también Establecer, súper genial Todo funciona correctamente También creo que es aquí en confesión general Para mejorar lo que es eh, la, foto, la, la calidad de las fotografías, incrementar los megabytes de los estados también vas a poder enviar estado de 5 minutos también vas a poder solicitar el límite para compartir medios vas a... Vas a eh, Vas a poder compartir a más de 30 recursos Vas a poder enviar estados en la mejor calidad También vas a poder activar el chat beta El cual va a aparecerte una burbuja de chat como si fuera eh, messenger También vas a poder lo que es aumentar el límite de compartir Vas a poder enviar a más, de, a más de 300 chats, lo cual es súper genial, mis amigos. También se puede elegir lo que es el lanzador favorito, tu icono favorito, el cual están súper increíbles, súper geniales. Me gusta esta nueva actualización, mis amigos. También se puede lo que es el color del teléfono. Aquí vas a poder cambiar lo que es la animación del teléfono, el cual es tan súper increíble. Vamos a tocar este en esta cuenta. Vamos a poder el eh, desbloqueado también como dándole un toque a quienes dice compartir a 5 personas o grupos rápidamente y se va a empezar a descargar no demora más de 30 segundos Más de 20 segundos Súper increíble, rápido Y si te das cuenta Antes de establecerlo Vas a poder eh, notar una vista previa En la parte superior Para que tengas una llamada Súper, súper dinámica Vamos a establecer por defecto Y se va a establecer Cuando te llamen, Te va a aparecer ese increíble tema Súper genial, mis amigos Y vas a poder lo que es aquí en pantalla de inicio Configurar lo que se para ya De grupos Lo que es habilitar brinde De contacto en línea Vas a poder también lo que es acá en pantalla, de lo que es de los temas, vas a poder también lo que es eh, darle tu propio eh, toque, vas a poder editar los colores del texto y muchas cosas más. Super genial mis amigos, si te ha gustado este contenido, espero que te suscribas y actives esa campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna novedad. Ok, nos recuerda destacar esta aplicación en la descripción del video y en el primer comentario. Fijado, sin más preámbulos, nos vemos en un próximo video o tutorial aquí en tu canal TecnoAplice.